Mi nombre es Jerónimo Soy de Mazatán Sinaloa del País México eh, Aquí reportando para Latra TV eh, En mi zona en estos momentos está está golpeando una tormenta tropical eh, Por momentos llega fuerte el aire, el viento fuerte el aire, el pero para la actividad este, de las personas es muy normal no se ve ninguna preocupación hay personas trabajando en el mercado se dan cuenta todo es muy normal, por momentos se escuchan muchas ambulancias, porque hay zonas muy bajas donde sí se puede inundar, eh, no sé si alcanzan a ver el mar, el eh, mar. Yo por seguridad pues no, no puedo ir al mar, pero de alguna u otra forma les están informando de todo lo que está sucediendo aquí. Y pues fue un placer okay. saludar y reportar para la proteína.